El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 2. Tiempo pasado. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Yo amé. E. Tú amaste, hazte. Él, ella, usted amó, o. Oh. Nosotros, nosotras amamos, amos. Vosotros, vosotras amasteis, hazteis. Ellos, ellas, ustedes amaron, aaron. En este video vamos a estudiar el tiempo pasado de los siguientes verbos regulares terminados en AR. 1. Amoblar. 2. Apostar. 3. Apreciar. 4. Apretar. 5. Aprobar. 6. Arreglar. 7. Atravesar. 8. Aumentar. 9. Averiguar. 10. Ayudar. 11. Bailar. 12. Bajar. Muy importante, los verbos terminados en AR o IR van a tener la misma forma tanto en el tiempo presente como en el tiempo pasado o pretérito. El contexto nos dirá cuál tiempo es el correcto. Veamos algunos ejemplos. Verbo amar. Presente, nosotros amamos. Pasado, nosotros amamos. Bailar. Presente, nosotros bailamos. Pasado, nosotros bailamos. Caminar. Presente, nosotros caminamos. Pasado, nosotros caminamos. Ahora tenemos algunos verbos terminados en ir, como subir. Nosotros subimos, tiempo presente, y nosotros subimos, tiempo pasado. Vivir. Presente, nosotros vivimos, pasado, nosotros vivimos. Escribir. Presente, nosotros escribimos, pasado, nosotros escribimos. Amoblar. Yo amoblé. Tú amoblaste. Él, ella, usted amobló. Nosotros, nosotras amoblamos. Vosotros, vosotras amoblasteis. Ellos, ellas, ustedes amoblaron. Yo amoblé mi nuevo apartamento. Apostar. Yo aposté. Tú apostaste. Él, ella, usted apostó. Nosotros, nosotras apostamos. Vosotros, vosotras apostasteis. Ellos, ellas, ustedes apostaron. Nosotros apostamos a los caballos y perdimos. Apreciar. Yo aprecié. Tú apreciaste. Él, ella, usted apreció. Nosotros, nosotras apreciamos. Vosotros, vosotras apreciasteis. Ellos, ellas, ustedes apreciaron. Yo aprecié mucho el trabajo que Juan hizo. Apretar. Yo apreté. Tú apretaste. Él, ella, usted apretó. Nosotros, nosotras apretamos. Vosotros, vosotras apretasteis. Ellos, ellas, ustedes apretaron. Juan apretó las tuercas de las llantas muy bien. Aprobar. Yo aprobé. Tú aprobaste. Él, ella, usted aprobó. Nosotros, nosotras aprobamos. Vosotros, vosotras aprobasteis. Ellos, ellas, ustedes aprobaron. La empresa aprobó nuestro nuevo proyecto. Arreglar. Yo arreglé. Tú arreglaste. Él, ella, usted arregló. Nosotros, nosotras arreglamos. Vosotros, vosotras arreglasteis. Ellos, ellas, ustedes arreglaron. Yo arreglé todos los problemas de mi casa. Atravesar, yo atravesé, tú atravesaste, él, ella, usted atravesó, nosotros, nosotras, atravesamos, vosotros, vosotras, atravesasteis, ellos, ellas, ustedes, atravesaron. Este barco atravesó el canal de Panamá. Aumentar. Yo aumenté. Tú aumentaste. Él, ella, usted aumentó. Nosotros, nosotras aumentamos. Vosotros, vosotras aumentasteis. Ellos, ellas, ustedes aumentaron. Nosotros aumentamos las ganancias este año. AVERIGUAR Yo averigué. tú averiguaste, él, ella, usted averiguó, nosotros, nosotras averiguamos, vosotros, vosotras averiguasteis, ellos, ellas, ustedes averiguaron. José averiguó qué fue lo que sucedió. Ayudar. Yo ayudé. Tú ayudaste. Él, ella, usted ayudó. Nosotros, nosotras ayudamos. Vosotros, vosotras ayudasteis. Ellos, ellas, ustedes ayudaron. Mi familia siempre ayudó a la casa de ancianos. Bailar. Yo bailé. Tú bailaste. Él, ella, usted bailó. Nosotros, nosotras bailamos. Vosotros, vosotras bailasteis. Ellos, ellas, ustedes bailaron. Mario y Lucía bailaron toda la noche. Bajar. Yo bajé. Tú bajaste. Él, ella, usted bajó. Nosotros, nosotras bajamos. Vosotros, vosotras bajasteis. Ellos, ellas, ustedes bajaron. Yo bajé las escaleras tan rápido como pude.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 El tiempo pasado en español.